Hola, gente, soy un nuevo vídeo de un turno. Estamos aquí en un vídeo del cual me han pedido algunas personas y era que, bueno, eh, querían saber cuáles son mi, mi, mis opciones de, de un turno, lo que sería mi gráfico, mis gráficos, eh, mis controles y además también pues bueno eh, filo of View y demás y bueno he traído este vídeo para que lo veáis vosotros y bueno que si os gusta pues podéis podéis copiarlo también eh, tenéis que saber que yo tengo un ordenador potente pero aún así eh, hay cosas que que las eh, eh, las tengo bajas porque es mucho mejor para el PVP y porque, bueno, pues te dan más FPS, va mucho mejor, ¿no? Así que nada, vamos a empezar por las opciones, ¿vale? Eh, yo tengo esto de aquí activado, los FPS, el, la musiquita, bueno, la musiquita la podéis poner o quitar. Yo la, yo la dejo porque me gusta saber... Eh, cuando inicio en un turno, a veces lo dejo iniciando y no sé si se ha iniciado o no, y dejo la musiquita. Eh, lo de los FPS, yo lo recomiendo, que es esta barrita de aquí arriba. Eh, esta es la arena Time Warning para avisarte. Show Blue Splatters, los Blue Splatters son para, bueno, cuando sale sangre, no cuando golpeas a un bicho, pues que salga sangre. Eh, está bien para saber si. Eh, si ha. si ha hecho, si ha hecho daño a alguien que también te suele salir el marker ¿no? Pero eh, si alguien le da a otro enemigo y tú no has sido el que le ha disparado, pues viene muy bien eh, que salga, que salga eso, la sangre. Esto, esto quitarlo, esto ponerlo, esto quitarlo, esto, bueno, esto aquí ya es a gusto. Yo lo tengo así, si lo queréis copiar, pues perfecto. Eh, show, eh, bueno, lo de, ¿dónde está la barra. Eh, es para que cuando tengáis algo, yo se me voy a dar <coughs> esto cuando lo tengáis seleccionado en una de, en una en un número pues que os salga eh, ahí abajo veis que, que os sale ahí abajo por si alguna vez ponéis algo lo que no lo que por lo general no lo ponéis ahí pues miráis abajo y sabéis qué número es eh, qué más bueno, pues el de iNai Biense también está puesto y ya el resto lo tengo quitado. Tengo el Feel of View, este del 97%. Voy a enseñar tanto. Eh, el of view de, que tengo aquí, tanto el como el del arma, ¿vale? Me voy a dar una 363 para que la veáis. ¿vale? Eh, y bueno, este sería mi Feel of View del arma que ahora os enseñaré en, en el blog de notas que es donde lo tenéis que cambiar eh, bueno tengo el v 1 s vale y ya después tengo animal de talking las no sé cómo se dice en español bueno, las measurement system que está en metric el interfaz negro voy a poner también en otro color pero vamos, yo lo tengo en negro que es mucho mejor y el static hit marker Hay gente que juega con el dynamic Pero a mí el dynamic no me gusta Que cuando se está mu te mueve pues que le debe bueno, Eso es muy feo, yo prefiero el static En mi opinión Ya para gustos colores El, el crosshair lo tengo así Es este verde clarito Casi blanco Que la verdad es que me parece bastante Bastante cómodo Eso ya A gusto de de cada uno también sé que hay gente que lo pone en rojo porque se, se, mejor, se ve mejor en morado así bueno eso ya a vuestro gusto el gimmar que lo tengo en azulito para que cuando le deja al cuerpo a un zombie o a cualquier bicho vale yo apunto ahí y le doy al cuerpo ahí veis que sale un azulito y para cuando le deis en la cabeza vamos a acercarnos aquí a a cualquier zombie a ese, vale? cuando le dejes la cabeza que salga en rojo, vale? Eh, es bastante, no sé, a mí me gusta cómo es así, pero el cursor el interfaz bueno, eso ya da un poquito igual, vale? Eh, bien, ahora bueno, display, aquí no tengo mucho que decir yo no juego en full screen, hay gente que la mayoría juega en full screen, yo recomiendo que juegues en full screen pero a mí no me gusta porque voy a veces cambiando de pantalla y demás, porque yo tengo solo una pantalla entonces tengo que hacer varias cosas, no? y jugar el full screen a veces para salir y demás pues he hecho y aquí puedo ir aquí arriba y minimizo la, la pantalla el ui lo tengo en mil eh, porque no sé no me gustan las letras demasiado grandes para ver con ciego y con las letras en 1000 está bastante bien vale eh, graphics muy bien esto eh, es lo que más os recomiendo que lo dejéis así como yo lo tengo si queréis poner a otras cosas pues ponedla, pero yo os recomiendo lo que tengo puesto así, vale eh, la distancia al 100 siempre las landmarks tenéis que ponerlo en ultra para, es que esto es para ver a la gente desde lejos, es siempre muy importante, todo esto al máximo, siempre que podáis el bloom, esto es lo de la lucecita a veces me lo dejo para que se vean más los mythical y a veces me lo quito, ahora mismo lo tengo quitado pero vamos, si es, si tenéis un ordenador así más o menos malillo os recomiendo que lo quitéis esto, quitarlo. El film grain es para... Es como para que se vean mejor la, los árboles y demás. No, no me gusta quitar el film grain porque a veces lo veo muy raro el juego. No sé, eso a vuestro gusto. la, la no nubes, quitarla, quitarla. El, el terrain transition son estas cosas que estáis viendo aquí. Eh, yo lo pongo porque está como más plano. Pero si lo queréis quitar, pues lo podéis quitar también, ¿vale? Yo en mi caso lo, lo dejo. Eh, esto, quitarlo. El, el desplazamiento de la hierba, quitarlo. Y también tenéis que quitar la hierba, pero bueno, ahora lo veremos. Eh, ragdolls, es eh, cuando, cuando matas un zombie o una persona, o lo que sea, que se quede el cuerpo. A mí no me gusta porque eh, cuando matas a una persona o algo. A mí me gusta ver que desaparece, ¿vale? Si ves que se cae el suelo, a lo mejor piensas, ostras, me lo he cargado. Pero en verdad no ha muerto. Bueno, eh, lo que estábamos diciendo. Eh, ragdolls eh, son los cuerpos, ¿vale? Y a mí no me no me gusta. No me gusta que se quede el cuerpo en el suelo, ya que si se queda el cuerpo en el suelo, aparte de que te va a dar lag, porque eso es algo que está ahí eh, apareciendo. Eh, a veces puedo pensar que el, que el jugador se ha tumbado o a lo mejor digo ostras tío, ya me lo he cargado Y en verdad se ha tumbado y el otro sigue disparando y te mata Son cosas que yo no sé, que a la hora del PvP a mí no me gusta yo Por eso os recomiendo que lo quitéis El debris lo quitáis, las flash marks las quitáis Las les es algo que queda muy bonito pero quitarlo también Snow leader también y estas cosas os recomiendo que las dejéis, ¿Vale? Skybox Reflection. Esto, esto queda guay eh, para bueno, para lo que es el personaje. A ver, queda, queda como bonito. Lo podéis quitar, la verdad, porque es algo que puede que a alguna gente no le guste demasiado. Bueno, y el triplana marx, esto sí que os recomiendo porque queda bastante chulo. Os voy a enseñar cómo queda el skybox reflection, ¿vale? Quedaría así el juego más más blanco y negro más lo veo como más colorido, ¿no? Pero el otro como que le da un brillo más, no sé, más más interesante. Esto ya a a vuestro gusto. Aquí estáis viendo que bueno, pues que esto en ese caso se ve como más, pues eso con los colores así. Y si lo ponéis, pues como que tiene un brillo. No sé, eso como como vosotros queráis. Eh, y esto mira esto esto no, no voy a poner a hablar de cada cosa pero os recomiendo que lo pongáis como yo lo tengo así vale cosas muy importantes eh, como son la lighting quality es muy importante el agua el agua es súper importante el scope quality eh, os recomiendo bueno es que en verdad eso es cada, cada uno como quiera yo siempre he sido de utilizar eh, este el, el de ultra En vez de off en ultra ¿Vale? Y, y verlo así Yo siempre he sido de utilizar De utilizar este Para Para snipers y demás Siempre he sido de utilizar este Pero Ha llegado un punto en el que me he dado cuenta De que El otro Es muchísimo mejor Yo A ver Cada, cada uno lo que quiera ¿Vale? Pero a mí este, en mi caso, me gusta más. Me gusta más que, que se vean los bordes negros. Yo creo que controlo controlo mejor. Controlo mejor con con esta mira. Eh, otros no pongáis. No vayáis a poner eh, esto que sale top pixelado y es que no no saben ni... ¿Eso que ¿Es un zombie o qué? Coño, pues era un zombie, Porque yo, la verdad es que no tengo ni idea de si eso era un zombie o no. Son cosas que tú dices... Tío, no, no no se puede jugar así Y eh, en, en High es que tampoco, tío Es que es que se, se sigue viendo se sigue viendo mal, vale ¿Reconoces que es un zombie? Pues sí Pero que va, que va, que va, que va, qué va? O, o en Ultra o en Off Yo en mi caso recomiendo Off Vale, Outline, todo esto así, vale El viento afuera y bueno, los árboles, os recomiendo los Old Trees, que son los que mejor van. Te puedes poner los otros, los, los New Trees, eh, con, con movimientos activado o desactivado Pero vamos, os recomiendo los Old Trees eh, casi siempre, aunque para algunos mapas viene mejor los nuevos. No sé, yo los dejo en, en off también por, por, por el lag, por si, por si acaso. Vale, y luego los controles, a ver, esto ya, esto ya lo que voy a enseñar yo, es un poco a gusto de cada persona, ¿vale? Eh, mi sensibilidad es 1,900 y en el ratón tengo, que yo, es que mi sensibilidad es muy rara, ¿vale? Yo, muy poco el ratón porque mi mesa no es demasiado grande y tengo una sensibilidad demasiado alta, por lo tanto, eso es a gusto de la persona, cada uno tiene el... Tiene el hecho el el la sensibilidad a, a su gusto. El aiming es al mantener, ¿vale? Tú para apuntar tienes que mantener y cuando tú sueltes, deja de apuntar, ¿vale? No os recomiendo que sea el de clic, porque si da el de clic, no sé. A mí no, no me parece muy cómodo. Eh, el crouching con que lo toquen nada más vale, es decir, que con que le dé. Así ya me he agachado, no tengo que estar manteniéndolo. Eso también. Luego, el, el sprintar que lo tengas que mantener. Eh, y el... El hecho, el leaning Es el de echarte para pa los lados, que lo tengas que mantener, ¿vale? Que hay gente que... Yo una vez la que lo tuve... Que le dabas una vez solo y se te quedaba eh, quieto, pero no, no lo recomiendo, no lo recomiendo. Y bueno, ya luego los movimientos. Esto, esto es muy raro para vosotros, seguramente, ¿vale? Porque yo no utilizo la WSAT, yo utilizo EDSF, ¿vale? Está movido para el lado por una historia muy larga. Y bueno, la cosa es que yo tengo unos controles un poco extraños, vale, aquí lo, os lo voy a enseñar, vale, para que vosotros lo veáis, eh, por si os interesa, por si os gustaría probar cómo juego yo, pero vamos, ya os digo que no no os lo recomiendo porque no vais a estar acostumbrado, a lo mejor sí, pero vamos, no no por lo general. Y bueno, pues esto sería mi mi un turno así es como yo juego por lo general y la verdad es que me gusta. ¿Ve? Ahí el zombie. Por el Rackloss. Ha, ha, ha desaparecido. En el otro caso. Pues el zombie se quedaría en el suelo. Muy bien. Y ahora vamos a pasar. A lo que vendría siendo. Eh, mi filosvio of view. De ver así el arma en primera persona. ¿Vale? De esta forma. Y, eh, y bueno. Y otra cosa que sería. El cómo ver. El, el espacio así, ¿vale? Ver el lo que vendría siendo la el terreno así, así que nada, ahora venimos. Bueno, ya estamos aquí en, en el, un turno, este, fuera del juego, ¿vale? Y voy a enseñaros cómo, eh, cómo poner el Field of View y, y demás, que yo creo que mucha gente ya sabe cómo se hace, pero de todas formas, para que veáis el mío. Eh, le dais clic derecho a un túnel, propiedades, archivos locales y ver archivos locales, vale Os venís aquí y aquí lo que tenéis que buscar es este archivo de aquí Que pone preferencias, vale Lo abrís y bueno eh, Por lo general vais a tener muchas cosas aquí cambiadas, vale Esto es mi filo view. aquí lo estáis viendo Vale, es un poco especial No, hay gente que lo pone 75, 60, bueno Yo tengo todo muy al milímetro que es como a mí me gusta que se vean las armas cada uno ya pues lo pondrá como quiera pero así es como yo lo tengo y luego hay otra cosa que yo también he puesto y os lo recomiendo porque el juego se ve mejor o más bonito es el aquí en graphics que ponga use skybox ambient sabéis vosotros lo va a poner en false y yo lo he puesto en true eso ya a gusto de las personas, pero la verdad es que lo recomiendo porque el juego, no sé, se ve mejor. A mí me gusta más así como se ve y es algo que, que os puede, no sé, que os puede ayudar a veces en el PvP, ¿no? Porque si lo veis todo como muy apagado, pues puede que haya gente que no la veáis y demás y eso. Pues yo creo que os puede ayudar bastante. Y no mucho más, esto sería todo. Yo espero que os haya gustado el vídeo. Eh, para aquellos que me decían, tío, que filos usa, qué... Que gráficos y demás Pues aquí lo tenéis También tenéis que saber que mi ordenador es potente y a lo mejor si tú tienes una tostadora Pues puede que no te vaya tan bien Si tienes un ordenador medianamente decente un, un ordenador medio Con un con un ordenador medio lo que yo tengo puesto el un te puede ir perfectamente Si tienes un ordenador muy malo Pues también te puede ir bien Te puede ir bien porque En sí las cosas que tengo son muy baja y lo único que tengo muy subido son las cosas que son necesarias en parte para para el pvp y bueno y porque ayudan demasiado ¿no? y bueno no mucho más esto es todo y espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un turno y ya sabéis dale like y yo os lo traeré así que nada lo he dicho que veréis este capítulo espero que os haya gustado y adiós